En esta unidad, vamos a ver cómo podemos reunir referencias en eh, nuestro gestor en Note Online, bien desde el gestor o bien desde bases de datos o navegando por internet si nos encontramos alguna referencia que nos queremos guardar en el gestor. Lo primero que tendríamos que hacer desde eh, la, la opción Organizar, crearnos un nuevo grupo con el tema en el que, del que queremos encontrar referencias. Podríamos conectarnos desde el gestor con los catálogos y bases de datos t 3950 y antes podríamos añadir a nuestra lista de favoritos de bases de datos y catálogos algunos que queramos para poder hacer búsquedas. Una vez que hayamos recuperado en una búsqueda en alguna de estas bases de datos o catálogos algunas referencias las señalaríamos y las incluiríamos en el grupo que previamente hayamos creado podríamos también hacer búsquedas en bases de datos y exportarlas al gestor la forma de hacerlo la diferente forma de hacerlo en, en unas bases de datos u otras vamos a verlo en la siguiente unidad Podríamos también capturar referencias de Internet. Tendríamos antes que habernos instalado el plugin para insertar citas en Word, con el que se nos instalará a su vez una barra en Internet Explorer que se llama Capture, que permite capturar referencias de Internet. Podríamos también crearnos una referencia manualmente y capturar registros desde la web de Science, y todas sus bases de datos. Una vez que señalemos las referencias que nos interesen pasarlas al gestor, van a parar a un grupo de referencias no, no archivadas. Es en esta diapositiva vemos que desde Collet, desde Recopilar, podemos encontrar el icono para crearnos una referencia desde cero manualmente y salvarla y ahora vamos a ver todas estas opciones desde en Node podríamos poner nuestro gestor en español en organizar nos podríamos crear un grupo aquí abajo vamos a incluir referencias en un grupo que se ha creado que se llama el greco que ya tiene cinco referencias ahora iríamos a colet, a recopilar a búsqueda en línea vemos que al lado está el icono de crear una nueva referencia y aquí con todos los campos vacíos, incluso podemos añadir un adjunto si queremos y también podemos importar la referencia a un determinado grupo El tipo de referencia podrá ser o bien genérico o pues elegir si es un artículo de revista, una sección de libro, etc. En la búsqueda en línea, tendríamos que seleccionar en favoritos, podríamos de toda esta lista añadir si queremos incluir en esta lista de mis favoritos alguno más, para que luego nos aparezcan aquí. Vamos a hacer una búsqueda, primero en la Universidad Complutense. La búsqueda va a ser que aparezca en el título la palabra greco. Está haciendo la búsqueda, nos ha encontrado 80 resultados, podemos decirle que estas tres referencias me las añada al grupo el greco. Podría ir a ver en organizar si las referencias ya se han añadido, antes tenía 5 ahora tengo 8. Ahora vamos a ir al a web of Hemos vamos a hacer la misma búsqueda que la tenemos aquí. Hemos ordenado las referencias de más a menos. Estas dos primeras ya las tengo incluidas en, en mi Note Online, por eso me aparece este icono. Ahora voy a añadir estas dos y diría que las salve en, en Note Online, en mi cuenta. Podría decirle que también con el abstract. Le digo que con esos campos está enviando los dos registros. Que ahora, aquí están, ya el que estén marcados con estas dos letras en rojo ya me dice que ya los tengo en el gestor, voy a ir a comprobarlo y las tengo en la carpeta de referencia sin archivar que tengo aquí cuatro referencias, dos que tenía ya y dos que acabo de archivar. Ahora podría decirle que todo, que todas estas referencias las añada al grupo El Greco. Y ahora ya la carpeta de sin archivar ha quedado vacía. Vamos también a hacer una búsqueda en... Internet. Vamos a ir a Amazon y esta referencia que ya está buscada me interesa añadirla a, al gestor. Previamente en el gestor tendría que haber instalado aquí en aplicar formato el plugin para insertar citas en Word y al instalarlo ya se me instalaría una barra, descargar para Windows en Internet Explorer para si encuentro una referencia en Internet que me interesa que me la pueda bajar, por ejemplo esta digo capture y me está trayendo la referencia para que me haga bien estas exportaciones hay que decir es conveniente tener el navegador no con mucha seguridad es decir porque las ventanas emergentes pueden impedir que se hagan las exportaciones entonces debería quitarle seguridad y quitar las ventanas emergentes bueno pues esta referencia Puedo decirle que ya me la incluya directamente porque me salen los grupos que tengo en, la, en, la, en el grupo El Greco. O le digo que no y entonces va a ir a guardarse en la carpeta de referencias sin archivar. Voy a comprobar. Y aquí la tengo, que la voy a señalar y voy a decir que la añada al grupo el greco. Bueno, pues en la siguiente unidad seguiremos importando referencias, pero ahora en este caso va a ser haciendo diferentes búsquedas en bases de datos. Gracias.